En este vídeo vamos a aprender a colocar texto en nuestras tazas. Si no modelaste la taza, la tienes en el capítulo anterior, pero es un proceso muy sencillo. Hoy vamos a aprender a ponerle texto a nuestras tazas y así personalizarlas por completo. Tener una taza con una samolona está bastante bien, pero si le ponemos además un texto personalizado es la leche. Así que vamos a empezar. Que sepáis que la persona que se quede a ver el vídeo completo va a encontrar un enlace escondido de uno de estos dos modelos. El que encuentre el enlace dentro de la pantalla se lo va a poder descargar completamente gratis. Así que quien vea los vídeos completos tiene premio muy bien así que lo que tenemos que hacer es venir a blender y abrir nuestro proyecto de la taza suele estar en la tarjeta principal en recent files tienes que tenerlo por aquí si no pues lo abres desde la carpeta donde lo hayas guardado muy bien pues ya dentro de blender lo que tenemos que hacer es añadir un texto añadimos un texto con shift a aparece aquí texto y le damos el texto aparecerá muy chiquitito porque tenemos una escala en milímetros y con el texto seleccionado entramos en modo edición en modo edición podemos escribir lo que queramos aquí a mano derecha en la galera de color verde tenemos todas las opciones que nos deja el texto pero las que nos interesan principalmente hoy son la fuente el tipo de fuente regular que la podemos cambiar aquí podemos seleccionar el tipo de fuente que nos guste yo voy a dejar el texto por defecto y vamos a rotarlo en x 90 grados para ello lo que hacemos es con el texto seleccionado r x y 90 en el teclado enter y ya lo tenemos justo enfrente vale ahora me lo voy a traer con g y al frente de la taza y lo vamos a escalar vamos a venir a la vista frontal y le voy a dar a escalar si os fijáis está escalando desde una esquina a mí me interesa que escale desde el centro vamos a darle al botón derecho set origin origin to center of the mask surface ahora ya tenemos el punto en el medio nos lo traemos al medio lo podemos escalar pues a la altura que más nos guste algo así puede venir bien muy bien pues aplicamos la escala con control a aplicamos la escala Nos no vuelve el texto al mismo sitio así que de nuevo Vamos a darle a Set Origin to Center of Más, GX y otra vez. Y ahora lo que tenemos que hacer es comprobar que nuestra taza y nuestro texto tienen la escala completamente aplicada. Vamos a añadir un modificador. Este modificador, desde la llave inglesa, como vimos en el último capítulo, pues vamos a añadirle el modificador Shrinkwrap o shrink Wrap. no sé cómo se dice, eh, cómo se pronuncia. Y con él seleccionado, vamos a darle a la taza de Target. Ok, como veis esto se nos deforma un poco, entonces lo que tenemos que hacer es venir a la opción de modificadores y vamos a darle a, en el wrap method vamos a darle project en on surface vamos a darle outside surface en el eje va a ser el eje z y tenemos que marcar tanto negativo como positivo perfecto y luego aquí con el target tenemos que poner la taza que ya la habíamos seleccionado antes y ya tenemos nuestro texto pegado a la taza ¿Qué pasa que esto para imprimirlo en 3d pues es un poco complicado o imposible muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es darle volumen a estas letras para poder hacer algo con esta taza y que la taza se vea no o sea que cuando lo imprimamos pues se vea el texto así que lo primero que tenemos que hacer pulsamos botón derecho convert to mesh ya lo tenemos convertido en un mesh y ahora podríamos por ejemplo añadirle el solidify modifier le damos al solidify y en thickness podemos ampliar el thickness ahora está creciendo hacia adentro pero si cambiamos el offset de menos uno a más uno esto sale hacia afuera vale esto nos podría servir otra manera que tenemos sería entrar en modo edición voy a activar el modo rayos x y desde el modo edición seleccionarlo todo con la tecla a y extruir en el eje y extruimos en el eje y perfecto algo así nos puede ir bien vale volvemos al modo objeto y ahora lo que tendríamos que hacer es desde la vista superior con la tecla g mover en el y hasta que nuestro texto esté tocando el borde de la taza pero no lo atraviese si vosotros queréis atravesarlo pues lo podéis atravesar vale este sería el borde de mi taza y las letras van a penetrar pues hasta donde yo les diga vamos a darle pues por ejemplo hasta la mitad aproximadamente pues yo creo que así estamos bien vamos a quitar el modo rayos x y esto podría quedar así ya lo podríamos imprimir así pero bueno esto va a necesitar soportes y bueno es un poco follón entonces eh, yo lo que voy a hacer es hundir las letras dentro de la taza para ello lo primero que tengo que hacer es comprobar la orientación de las caras en las dos pelotitas de aquí arriba si pinchamos en la flechita vemos que aquí abajo pone face orientation pinchamos y si nos fijamos las letras salen de otro color eso es porque las caras están completamente al revés así que tenemos que venir a modo de edición de nuevo seleccionar todo con la tecla a aquí arriba en Mesh, pinchamos nos vamos hasta normals y flip ahora ya tenemos las caras correctamente orientadas y ahora podemos aplicar el modificador que nos va a convertir esto en una taza con agujeritos. Así que seleccionamos la taza, esta vez seleccionamos la taza, vamos a apagar el face orientation, face orientation fuera, con la taza seleccionada vamos a boolean y en boolean vamos a seleccionar este goterito que aparece aquí y seleccionamos de target nuestro texto. Esta operación puede tardar un poco, sobre todo en ordenadores que no sean muy potentes. Pero bueno, esperáis y lo hace solo. Puede parecer que se ha quedado congelado el programa. Muy bien, pues si miramos, esto parece que ya está. Vamos a apagar el texto a ver qué tal. Apagamos el texto desde aquí. Si le damos a este ojo, se enciende y se apaga el texto. Vale, y si apagamos el texto, vemos que nuestra taza ya está agujereada. Y de esta forma hemos conseguido que nuestra taza tenga agujeros. Esto ya lo podríamos mandar a imprimir tan ricamente. Y de esta manera le hemos añadido a nuestra taza unas ondulaciones, unas letras hundidas, que se van a poder imprimir en nuestra impresora 3D. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que mirándolo desde la zona de arriba, desde la vista superior, en modo rayos X, es que siga habiendo grosor que permita que se pueda imprimir correctamente, porque si no ahí va a haber un agujero, ¿vale? y va a dar fallos con la impresora pero rápidamente este es el tutorial de hoy venga consejo extra vale que sepáis que colocar el texto así como lo hemos colocado en la taza suele ser bastante complicado en zonas redondas pero en zonas en superficies planas es muchísimo más fácil y os lo voy a enseñar vale si añadimos por ejemplo el modificador boolean a este cubo aquí tenemos dos textos vale en el modificador lo mismo el texto convertido en mes eh, con una extrusión y en el, con el cubo seleccionado seleccionamos boolean y el boolean puede ser de unión, de diferencia o de intersección. La intersección lo veremos en otro vídeo. Vamos a ver, el de diferencia es el que acabamos de hacer. Si seleccionamos, por ejemplo, este texto, ahora mismo hay una diferencia. Entonces lo aplicamos, yo selecciono el texto, lo elimino con la tecla X y como veis se ha provocado un agujero dentro del cubo. ¿vale? Dentro del cubo ahora mismo está hueco por esa parte. Y aquí puedo hacer una intersección. Si os fijáis, con rayos X el texto está atravesando por completo. Pero si yo selecciono el cubo, añado un modificador boolean y le doy a unión en lugar de diferencia, puedo seleccionar con mi gotero ¡pum! y se une completamente. Lo único que tendría que hacer sería aplicar el modificador, seleccionar el texto que está por aquí interfiriendo y ya tengo una malla que si vengo al modo edición tiene geometría propia. ¿Veis? Está el texto por dentro y por fuera. Se ha generado nueva geometría con la que también podríamos trabajar. ¿Vale? Podríamos incluso, pues, yo qué sé. Moverlo así en 45 grados para que sea un cartel que sobresalga, por ejemplo. O que el agujero nos ha quedado muy profundo y no lo queremos tan profundo. Pues seleccionamos los vértices de aquí y los podemos mover más cerquita, ¿vale? Y de esta manera tan sencilla podemos hacer agujeros y podemos hacer salientes dentro de nuestros objetos. Lo de las tazas es bastante complicado de hacer. Es posible que tengáis problemas, pero bueno, si tenéis problemas que sepáis que no estáis solos en este mundo. <risa> que a mí también me ha pasado. Y esto ha sido todo. Es un poco demasiada información, muy condensada, pero bueno, podéis ir practicando también con un cubo o con objetos más sencillos para ir viendo las herramientas que tenemos disponibles en Blender para poder trabajar. Yo creo que si habéis modelado ya la taza que hicimos en el anterior tutorial, es interesante que le pongáis un texto con vuestro nombre o el nombre de vuestra novia o de vuestro novio o de quien sea o de tu jefe y le haces la pelota a quien sea. ¿Y qué pasa? ¿Has encontrado alguno de los links que he escondido por ahí? Bueno, pues hasta aquí todo. Muchas gracias por verlo. Suscríbete y déjame un like. Déjame un comentario también, que no comentáis nunca los vídeos y lo veis bastante gente. Nos vemos en la próxima, que va a ser dentro de poquito. Venga, un saludo. Hasta luego.